Si con tu esfuerzo encontraras la salida oh, oh. Si tú pudieras descubrir algo mejor oh. Si tú llegaras a la meta de tu vida Por favor Dime que no soy, dime que no soy Que no soy, no soy un impostor Estoy tocando fondo mientras yo solo me engaño Entre más recuerdo todo de pequeño, más lo extraño Solo me siento tan solo Como hace algunos años No toque, entre más lo escondo, más me estoy haciendo daño y Siempre fui así Tantas lágrimas por no saber ni qué decir Supe decir que no y a todo dije sí Cómo explicar que me dolía algo dentro de mí Si no sabía ni qué era y no siempre fui El más callado del salón, el olvidado, el solitario El sentado en el rincón, algunas veces admirado Y otras más, el ignorado, el sonriente y enojado Estoy limpiando el corazón, me siento vacío Pero solo estoy mejor, sigo vivo y confundido en el dolor sigo buscando el sentido A lo que vivo y su valor Tal vez siempre he tenido el síndrome del impostor Siempre he sido alguien ordinario Nunca disfruté mis logros, era innecesario Perdí las ganas de leer sus comentarios Porque no sirven de nada para alguien solitario Maldita sea, desde cuando no disfruto Estoy tan roto hasta el punto en que siento estar de luto Siempre he sido el más serio Y detrás de eso me oculto Aunque también se reí Que hoy se termina No hablo de lo que cobro Porque ahora cobro China ¿Ahora cuánto estás cobrando, Tiling? Un sol ¿Un sol ya no China? Y mi minuto de logro Se pasó hace mucho tiempo No hablo de lo que cobro Hablo de vivir contento Solo quiero encontrarme Y escribir de corazón Y sonar con otra canción Que me haga vivir de esto La primera fue la carta Y ni yo podía creerlo Por fin un tema resalta Y YouTube me hizo perderlo Porque siempre fue mi sueño Pero nunca supe hacerlo Intenté de mil maneras si no pude mantenerlo Ayudé a tanta gente con cada carta que hice Intentaba alentarlos aún en mis peores días y es que intenté ayudarlos Es algo que siempre quise Escribí la historia de otros Pero no escribí la mía Y que se jodan esto siempre lo hice solo y crecí, creí en mí Si sí, así seguía mi modo, me dolió lo que pensaban Me he tragado, cada enojo, entre risas y susurros Yo fui la burla de todos Pero esto es así, no sé por qué, aún me sorprende Si la gente te ve bien, te busca y te engrandece Si la gente te ve mal, te critica y te ofende Pero bueno, así es la vida y cayéndose aún aprendes El mejor de la carrera, dime, ¿y de qué me servía? Si en el fondo nunca fui lo que quería Sube abajo y sin trabajo aquí seguía. Yo sabía que podría estar arriba. Oh, algún día si con tu esfuerzo encontrarás la salida. Oh, oh, si tú pudieras descubrir algo mejor. Oh, oh, si tú llegaras a la meta de tu vida. Por favor, dime que no soy, dime que no soy, que no soy, no soy un impostor. Si Creyeras que eres bueno, seguirías Si crees que alguien más que tú lo haría mejor No te mereces cada logro en tu vida Dime que no soy, que no soy, no soy un impostor